¿Qué pasa? Ah, hermano, ¿qué pasa? sé, o solo? Sea, ¿no? Dime tú. ¿Largo a chucho tu madre? Ah, ¿qué hora? ¿Estás pichuando toque, gilado? Supo. ¿Y qué pasa? A ver, dime No, puro qué? Ah, ¿qué? Un te Pero... ¿Un te cureado? ¿Un ¿Un hablando falacia? Nunca cuñado, matando Siempre. Pa, pa, pa, allá, pa, acá. Cuido pa, pa, pa, pa, nenas pa, pa, nenes neres, hijo. <risa> No, no. no, puro preseminai Que habla, perkin rechucha tu mare Y aca te llevo el lip todo mojado y eno preseminai Ay, oh, cuyo mentiroso Yo puro culo cool, hermano, nada, wea, pura calidad Hasta Acá wea, bueno, wea, tu preseminai, wea, cuyao Tengo cu un de wea, una wea bien hecha No como vos Los los todo este son todos weones Pero creo que no hablen mi escro, la baraca Que weones Oye, no, hermano. Disculpa, pero te, te pasaste. Con la mamita no. Po. ¿Tú sabís que no? Sí, es verdad. Sorry. Me, me pasé. Nunca va, De verdad. No, todo bien. Todo bien. Pero relájate con la mamita. Es sagrada. Sí. Eh. Lo siento. Lo siento. Buena, hermano. Buena. lo culo de cemento